Arriba, cariño. ¿Le podés echar todo que tenía ahí? Vale, gracias. gracias ¿Cuántos más? ¡Ah! <ríe> más ni idea. Había... <ríe> ah, acuerdo, la verdad que Quanto c'è il riparino a me non ce la potuto mai venire il dito? La religione non mi permette, a me già mi puoi prendere. y te lo ¿Eh? ¿Qué lo para ¿Es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 La sensación de, de esta ruta de la tapa me, me parece fantástica, eh, creo que tiene un nivel eh, ideal para poder degustar las 22 tapas que hemos probado y creo que no se deben no de perder esta experiencia que me parece ideal. Muchas gracias. gracias. Buenas tardes a todos, represento a Tito Bart En primer lugar, agradecer a, a toda la gente de Desarrollo Local A la Issa Abona, en especial a Mercedes, siempre le doy por saco Al jurado, espero que sea la mejor tapa Y bueno, les voy a contar de qué se trata Es un solomillo de cerdo, empanado en harina de maíz Con un salteado de setas un queso parmesano de acompañamiento. Y, y bueno, espero que les guste y que aprovechen. Y quiero agradecer también a, a los chicos de Cocktail, Cocktail Magazine que están filmando todo. Y que va a salir en, en todas las redes sociales. Muchas gracias, espero que les guste.